No puedo no puedo la no estoy, yo no lo la yo ¿Qué? ¡Jugá! Todo a su debido tiempo, Edusan. ¿Qué? El tiempo es relativo. ¡Nos invaden los marcianos! ¿Qué? ¡Jaque mate! Si te gustó el video, solo dale el botón. Hay más videos en el canal. Esto es internet. octubre! ¡At,